Hola familia, regresamos con otro video y una vez más me pasó lo mismo que lo, lo grabé, fui a editarlo y no se escuchaba. No sé si es mi computadora o el internet, pero en fin. En este video les voy a traer una página que me encontré en uno de los servers para ustedes que quieren vender sus gadgets de la FIFA, quieren saber a cuánto está el, los precios del mercado secundario, ver qué leyes tiene, tienen otros jugadores, um, los puntos, todo eso. Vamos a aprender cómo usar esta página para que los, para que les ayude a hacer todo esto. ¿okay? Como siempre, en la descripción del video les voy a dejar el link de esta página. Uh, una cosa que sí um, dijo el jugador que los que, pues, Pone toda esta información, es que y no lo conozco, no sé quién es él. Que si sí lo pueden apoyar aquí en el botoncito comprando un, un cafecito, les mandan dinero en PayPal o algo así, y o si le quieren mandar UPEX, pero como siempre, todos estos servicios los jugadores lo hacen, saben lo del blockchain, saben cómo hacer esto y piden apoyo de la comunidad para que sigan ofreciendo servicios como estos. Pero en fin, vamos a aprender diferentes cosas lo primero que quiero que vean vamos a tener dos secciones los Leggets que están a la venta y los leches que tienen unos jugadores vamos aquí a filtrar por uh, por país pero lo que quiero que vean es que aquí en esta sección está el nombre del jet el nombre del dueño en qué equipo está el jet Por ejemplo, este exclusivo, este póster, pertenece a la FIFA, no pertenece a ningún país. Entonces, vamos a filtrar por país. dado un poquito. Primero va a salir Argentina. Y como pueden ver, esta camiseta de Argentina de este año de 2022 es número de mil, 1576 y habrá 4000 en la existencia. Da 400 puntos. Está a la venta en UPEX por 21 mil. En esta tienda en Carioca de Gema. Así que si están buscando, por ejemplo, muchos de los miembros que son de Argentina están buscando diferentes de Jets Argentina. Pueden venirse aquí, poner Argentina. Digamos que estoy buscando un, un Crest. El escudo. Muchos jugadores estaban buscando eso. Se cayó uno a la venta. Solamente hay 20 en existencia. Y este es el mint número 11. Me da 45 puntos y lo están vendiendo uh, por 115.500 UPEX en esta tienda de Shoot and Score. Muy, muy fácil de usar familia. Se los recomiendo. Aquí tienen que si es exclusivo, recuerden los exclusivos dan más puntos si le ponemos digamos que quiera yo ver um, el número de mint más bajo que a mí me importa comprar solamente el, el mint número uno como pueden ver aquí está este que es un raro un escudo de argentina acabamos de ver uno regular es el número uno de 20 45 puntos y lo están vendiendo por 52 dólares en la tienda de Football fantasy en río de janeiro y si mal no recuerdo creo que tienen que ir hasta la tienda a comprar verdad creo que sí tienen que hacer el viaje entonces tomen eso en cuenta cuánto se van a gastar en el viaje bien ahora digamos que quiero saber cuál da la mayor cantidad de puntos me vengo aquí en el fan points y como pueden ver este de Qatar del un pase de la final. Hay 268 en circulación o lo máximo que habrá. Este es el número 45. Y este da 1,250 puntos. Este es el pase regular. Imagínense cuánto va a dar el VIP o el platino. Me imagino que el VIP va a dar unos 1,500, 1,700. Y el platino para el final tal vez de no sé dos mil puntos y miren los precios que lo están vendiendo 157 dólares y está en los ángeles para ustedes que están buscando pases o quieren vender pases miren nomás aquí tienen una buena herramienta para que sepan a cuánto los pueden vender o sea, Esto no quiere decir que se van a vender a 157 pero les daría una idea si tienen el mismo pase de la final, tomando en cuenta que va a haber 258 en cuanto más o menos lo quieren vender. Recuerden, si quieren vender rápido, tienen que bajarle mucho el precio. Si no les importa esperarse hasta unos días antes de que termine el evento, entonces tal vez lo pueden tener a un, a un precio muy alto. Y también pueden aquí filtrar entre, si quieren ver cuándo están por UPEX, ponemos por upex y ponemos los más baratos a ver vamos a ver aquí 735 es el más barato para hacer un exclusivo no sé cómo que está muy barato no pero la verdad no sé de esto no sé cómo se está moviendo el mercado secundario así es que ni quiero opinar pero si les falta quieren comprar tal vez les salga más barato comprar aquí que comprar paquetitos porque por lo menos saben cuáles les falta para completar su colección. Bueno, en fin. Y aquí pueden filtrar si quieren buscar en los, en los diferentes uh, tiendas, si quieren solamente ver en UPEX, sino en dólares, las temporadas, el nombre del Legit. Y ahora vamos a ver. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Uh, este es bueno para ver qué Legit tiene un jugador. Porque, por ejemplo... Ahorita vamos a hablar de un evento que hay en el barrio. Mariana, uno de los miembros del barrio, ahorita está metida en esto y está buscando con quién intercambiar uh, de Jets. Y ponemos un nombre y quiero ver en el momento cuáles tiene. Y me dice, vamos a intercambiar. Yo sí, así ah, necesito unos también miren todo lo que tengo que hacer tengo que estar aquí buscando y es mucho verdad lo que pueden hacer es venirse a esta página poner el nombre de Mariana o del jugador con el que van a intercambiar quieren intercambiar Le apretamos enter Apretar un poquito y aquí están estos son todos los leyes que tiene mariana ahorita ella está tratando de cambiar los que tiene repetidos por ejemplo tiene dos dos botitas de Argentina de este año y se lo puedo intercambiar a ella. Digamos que yo tenga, digamos que este es el mío, que tenga de Bélgica. ¿Es Bélgica? Ajá. Y ahí tenga yo unas, unas botitas y se las quiera yo cambiar. Sé que puedo hacerle el la propuesta del intercambio por estas botitas porque tiene una, una están repetido. También lo bueno de buscar aquí Digamos que aquí vamos a hacer una venta con otro jugador. Vemos aquí a cuánto están en el mercado secundario. Por ejemplo, estas botitas, ahorita el precio más bajo, el piso está a 1.575 UPEX. La última venta fue de 1.925 UPEX. En dólares, un, un, un dólar. Así es que, si yo se a venderla a 5.000 UPEX, si me dicen, Ulises, este, te vendo mi, mis botitas por $5,000 UPEX, me vengo aquí, lo busco, busco el nombre de ese otro, otro miembro y puedo ver que el, el, el, el piso del mercado secundario está en $1,500, que son $3,500 UPEX menos. Y no sabes qué, mejor lo compro en, la, en, en una tienda, lo busco en una tienda, porque me va a salir muchísimo más barato que se lo compre, que se lo compre ese jugador por $5,000 UPEX. Pongan atención a esto. Si es cosa de que vengan aquí a mover, a ver qué es esto. Por ejemplo, el... Ah, pero antes lo que está haciendo familia. A ver, a ver... Déjenles enseño. A ver si me sale. Quiero ir al... al Discord. Aquí, ya estamos acá. Aquí, si se vienen al Discord del barrio, uh, y se vienen al la sala de latin corner, Mariana, como les dije, está muy metida en esto de, de los intercambios porque quiere quedar en los primeros 100, está haciendo un evento donde va a arreglar una casita en Widnerca con construcción, un townhouse, esto creo que ahorita en el mercado secundario sale a 25 mil UPEX a lo mejor, comprar una así, pero dice que si uh, alguien hace un intercambio con ella, se va a ganar un boletito para uh, la rifa de, este, de, este, de esta propiedad. Uh, si hago cinco intercambios con ella, me gano un boletito extra. Si hago un total de 10 intercambios, van a ser dos boletitos extras. Lean bien las instrucciones, porque se tiene que haber un mínimo de cinco intercambios con cinco jugadores diferentes. Si no llegó a eso en el resto del mundial, entonces haría un sorteo de 10, mil lubex para los que participaron, uno a cuatro jugadores. Entonces, sí, si no hay suficientes miembros que hagan intercambios con ella, um, aún así va a regalar 10.000 por porque la están ayudando. Aquí el parto dice que ya tiene como 80 boletos. ¿Quién sabe qué exagerado? ¿Verdad? Uh, pero a lo mejor sí, no sé. Pero fíjense, sí, conviene. A ver si puedo, uh, ya que encontré esa página, voy a ver si Mariana tiene, uh, necesita los que tengo. Tengo que 6 Legits para ganarme unos boletitos porque me gustaría ganarme esta propiedad en Winerka, pero en fin creo que otra cosa que era el Barto encontré algo, estaba yo buscando sus estadísticas porque al Barto le está yendo muy bien con sus ventas, miren creo que aquí pueden ver cuando buscan el, los legits que, que tiene un jugador, también sale cuáles tiene la venta en las tiendas y a cuánto entonces, también esto esto también ayuda porque pueden más o menos ver a cuánto uh, le interesa vender a ese jugador específico que tiene, con el que están hablando tratando de hacer un, un intercambio. Y por ejemplo, no ha, vi, no ha habido venta de este de este legit, no se ha vendido uno, entonces a lo mejor si el si el barto el Bart realmente lo quiere vender y este es un raro y me interesa comprarlo, a lo mejor le puedo decir, no, pues no, no nos ha venido ninguno. ¿Qué tal si te lo compro a 12, 12 dólares o unos 17 mil UPEX? Y a lo mejor si sí me lo vende. Pero en fin, familia, esto es todo. Antes de que se me olvide, también. Me han estado preguntando que si realmente vale la pena participar en esto. Recuerden que al final del mundial, a 100 jugadores van a regalar estos premios a 50, a 70 a 70 jugadores les van a regalar propiedades en Lusai y me imagino familia que cuando se vaya a terminar el evento, uno o dos días antes de que termine el evento, los que van a estar en los últimos si en, en las últimas posiciones serán los que van a estar tratando de comprar a Legits en esos últimos días para quedar en los primeros 100. En mi opinión, y tal vez estoy totalmente equivocado, estos jugadores que están en los últimos este, de 70 hacia 100 y los que están en, en las posiciones 101, 120, 130, van a empezar a comprar más leches en los últimos días para asegurarse uh, en quedar en los primeros 100 y me imagino que se van a necesitar entre 80.000 mil hasta 100.000 mil puntos para quedar en los primeros 100 pero tal vez esté equivocado tal vez sean menos tal vez sean más pero espero que esto les sirva de algo este video. mil gracias por acompañarme vamos a ver si se grabó el, el audio o no a mil disculpas si se escucha algo medio raro pero no sé qué tiene mi computadora como siempre no se les olvide dejarle un like al video si les gustó si les ayudó eso nos ayuda para que los nuevos jugadores encuentren el canal los esperamos en el barrio por si quieren uh, Ven, anunciar no, poner sus leches que quieren poner a la venta y también uh, recuerden el evento de Mariana mm, en estos días vamos a hacer eventos también en el barrio donde esperemos que podamos regalar algunos Sparks por una semana unas propiedades o UPEX así es que estén pendientes a otro video que no sé cuándo voy a subir pero es lo que queremos hacer unos eventos durante el mundial ah, si llegamos cuando lleguemos a los 750 miembros del canal vamos a regalar tres casitas en porto ya nos faltan un poquito más de 100 miembros de seguidores así es que no se les olvide suscribirse al canal eso nos ayuda muchísimo para que nuevos jugadores encuentren estos videos y no se sientan tan perdidos mil gracias Emilia. Mucha suerte y van a participar en esto de los lechets. Que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.